Familia, cara de sobao, de sábado por la mañana, legañas todavía puestas, pero ya, estamos listos ya para ir a darle al rodillo. Pero antes, como siempre, lo prometido es de Ayer hicimos una pedazo de entrevista de 90 minutos con el mejor del mundo de toda la historia en montaña Killian Journet sobre las presentaciones, hoy vais a ver una primera parte, media hora, donde habla de su locura, de Everest, donde en seis días, pim, pam, pim, pam, subir y bajar dos veces, primera parte. Y para el martes, pasa que nos tiene que dar tiempo a, a editarlo, así como esta primera parte va a ser muy motivadora, muy alegre, muy potente, una segunda parte más reflexiva, donde yo creo que muchos vais a descubrir a Killian más allá del corredor o del personaje a la persona como después de que fallezca un compañero en la montaña, como después de ganarlo todo y perder la motivación, como después de buscarse a sí mismo y en momentos muy jodidos, eh, pues bien, por un lado una depresión, por otro lado antes de las carreras, o llegar borracho, o emborracharse después de la carrera, cuando a él ni tan siquiera le gustará el alcohol, y en definitiva, como alguien a quien todos tenemos mitificados, muchas veces se tiende a pensar, este tío no tendrá problemas, pues, eh, también los tienen y también tienen que buscar las ganas, la motivación, la superación y buscar dentro de uno mismo para salir para adelante. Así que yo creo que las dos eh, son canela y las dos son un tesoro. Kilian, muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo este rato. Like en el video. Y espero que lo disfruteis, ¿verdad? ¡Oh! Si es tropangero, redescendan par la par en bas! No voy a pasar 3 metros. Se me ha dado nada que estamos en un problema, ¿no? Va a entrar el Malteams de una forma muy fuerte. Y en 20 minutos de estrés, un momento ¿y Yara que fue marcada como Sultín de aquí, ¿no? je la veo la trace Y no veo Kylian. No veo a Kylian. Está a 20 metros, il est hace un cuarto de hora. quart d'heure. Allez <t 'an>. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, bien, bien. La verdad es que... Es un tiempo... Son unos tiempos complicados, pero la verdad es que intentándolo, pasarlo lo mejor posible. Oye, mira, yo para empezar tengo que decirte una cosa que lo siento, pero no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar porque... Tío, se te ha ido de las manos. ¿Qué es esto de que haya gente que se tire toda una vida entrenando para subir al Everest? Y al final quizá no lo consiga y tú... En seis días, pim, pam, y subes dos veces, deja un poco para los demás. No, no, a ver, al final, <risa> sí, puede parecer que solo sean seis días, pero la verdad es que es toda una vida antes de estos seis días para poder hacerlo, ¿no? A, yo siempre lo digo, que muchas veces nos fijamos solo en eh, la semana de entreno final o en los acontecimientos, en las victorias, y realmente siempre hay que mirar al pasado y hay que mirar que siempre... Todos, para hacer las cosas bien, no es, no es la recta final, no es el sprint final, sino es todo, todas las horas entrenando y, y eso es lo que cuenta. Claro, muchas veces nos fijamos en los resultados, nos fijamos en cuántas veces ha ganado, cuántos segundos ha bajado, en cuánto ha logrado el récord, que de todo esto hablaremos en esta, en esta entrevista porque es algo que muchas veces también ha sido tu bandera o por lo que la gente te ha conocido, pero es algo de lo que incluso tú mismo, y lo cuentas en los documentales, eh, te llegaste a cansar. Bueno, yo creo que más que… Ahí, el deporte tiene, tiene muchas caras, ¿no? tiene muchas facetas, tiene una parte que es de superación personal, tiene una parte de, de querer progresar, uh, tiene una parte más mediática que es la que, que al final pues, nos puede hacer vivir, uh, que es la que nos consigue que, que tengamos sponsors, que podamos vivir de eso, tiene una faceta más de, de conseguir retos, de ganar, la, el, el, el ego de querer ganar, de querer ser mejor, Uh, tiene, tiene muchas caras, ¿no? digamos, y hay algunas que, que yo creo que dependiendo de la personalidad, pues estamos más, uh, más a gusto con unas y, y menos a gusto con otras, ¿no? Y al final es encontrar el, el equilibrio y sí que es verdad que quizá la, la paz sea más uh, mediática, aunque sea la que se necesita para vivir, pues yo sé que necesito uh, encontrar un buen equilibrio para no petar un cable y, y sí que es verdad que también… Cuando consigues uh, muchos logros o victorias, pues sí que en cierta forma uh, uh, les das menos importancia y, y te pueden parecer más uh, mundanos. ¿no? Y así entonces sí que es verdad que, que en cierta forma pues, no es que te canses de ello, porque yo creo que es difícil can, cansarse de ganar, entre comillas, pero sí que hay... Hay un poco esa sensación de no, no tener la motivación como, como antes. Eh, déjame empezar por el principio, por si hay alguien que esté viendo este vídeo, que puede que haya alguno, pero será complicado, que no conozca, eh, o no conozca un poco más a fondo a Kilian Jornet. Kilian Jornet es un tío que es el dios de la montaña, que... Lo has no, ganado. No, no. Sí, sí, Sí, sí, no, sí. No. No, me... no, Kilian, no seas modesto, hombre. Que, que, que me había preparado una introducción muy bonita. No me la chafes ahora. No, no. Kilian Jornet es el dios de la montaña. Ha ganado todo en ultras, en kilómetros verticales, en esquí de montaña. Y que de repente, un día, a los 25 años, se da cuenta que esa lista que había hecho de carreras en las que primero simplemente quería participar, luego ya con el tiempo, Quiere ganar, pues como la Pierramenta, como Cegama, como Caballes d'Albén, como la otra de Montblanc, se da cuenta que a los 25 años las ha ganado todas. Cualquier otro ahí lo que diría es: Oye, pues mira, me quedo en el sofá o, o, o me pongo a descansar un poco y ahí te inventas Summits of My Life. Cuéntame qué es este Summits of My Life. Bueno, uh, Summit of My Life es un proyecto que nació, como tú dices, un poco por necesidad de buscar motivación uh, en cosas que realmente en ese momento pues, uh, me, uh, me llenaran más que, que el seguir solo compitiendo. Y fue el momento de, de decir, ostras, pues mm, quiero aprovechar de coger lo que he aprendido en la competición, el moverme rápido, la, la táctica, la fortaleza física, todo eso para llevarlo a, a la montaña, que es realmente lo que, lo que me gusta, ¿no? Y um, empezó un poco así el proyecto y buscando montañas que, que, que quería subir alguna vez a, en mi vida e intentarlas subir pues, con ese estilo que había aprendido a través de la competición. Y lo más interesante es que a través de estos años de, de Summits of my life, pues también mi visión de ver la montaña, mi misión de hacer dos proyectos, pues fue cambiando gracias a las personas que, que me encontré en el camino. Es increíble ¿eh? cómo en el propio mundo de la competición, de los récords de ganar, etcétera, te cruzas con personas, eh, a priori mucha gente dice, no, estos van a competir, estos van a ganar, si sí, en la carrera no les debe dar tiempo ni de hablar, etcétera, pero en todos los entrenos, en toda la preparación eh, personajes que para ti han sido ídolos, hay esa frase bonita, ¿no?, de entrena hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales, en tu caso más que en tus rivales, aunque les has batido los récords, caso de Bruno Brunot, hostia, ¿cómo se han convertido en mentores, en amigos, en compañeros de viaje y cómo has aprendido de ellos? Sí, yo creo que esto es, es lo más bonito de, al final, de, de cualquier actividad, es el aprender, es el mejorar y, y eso fue... Uh, creo que es uh, Luis Claret, que fue mi profesor de violoncelo hace muchos, muchos años, cuando aún hacía, hacía música, que, que una vez uh, a un, en un concierto que, que fuimos uh, no, nos dio una, una nota que ponía eso, que, que somos, lo, uh, somos a nuestros, a las influencias de nuestros profesores a, a los que hemos influenciado, a, a, nuestros, a los que hemos admirado, a, a nuestros um, también... Um, a estudiantes, ¿no? Y yo creo que, que quien somos y, y lo que hacemos, lo hacemos por todas las influencias que hemos tenido y, y lo bonito de, del mundo del deporte y de la montaña, sobre todo, pues es eso, es, es como una cadena, ¿no? Y cada uno somos un, un mayón y al final, pues, a, aprendes de, de todas esas personas. Decías a Bruno, Bruno, pues, me acuerdo cuando empecé, yo empecé con el esquí de montaña y cuando empecé a, a interesarme por los de correr en montaña, pues, fue... A los vídeos, o en esa época había muy pocos vídeos, pero lo, los pequeños trozos de vídeo, las fotos, y saber que a, un señor había subido y bajado el Cervino en, en, en tres horas, ¿no? pues me parecía una cosa que era decía, es, es imposible. Y, y fueron esas cosas las que me motivaron a empezar a, a correr por montaña. Y luego el poderlo haber conocido y que me explicara sus historias y así, pues aún... Uh, he aprendido mucho y, y así de todas las personas que, que han compartido sobre todo su proyecto que me ha ocupado mucho tiempo Y, y eso es lo bonito, es decir, uh, se han convertido en amigos y se han convertido en, en mentores Oye, hablas justamente ahora del Cervino y hablas de Bruno Brunot eh, Claro, yo ahora te voy a preguntar una cosa que, que, que quizá te tiene el corazón dividido, ¿eh? que es cuando de repente tú, de pequeño, tienes tu póster de Bruno Brunot en casa y luego te enteras que la hija de Bruno Brunot tiene tu póster en su habitación y vas al Cervino y sabes que tienes que batir ese récord de ese tío que para ti es tu ídolo y se convierte también en mentor y en amigo y le bates el récord, ¿no te sabe un poco mal? Cuando, cuando de repente lo haces en 2 horas 52, que además él dijo oh, yo creo que lo puede hacer en 2 horas 52 y lo bates, ¿no te sabe un poco mal de decir oh, ahora ya le jodió el récord a Bruno? Um, bueno, sabe mal, uh, sí, de, de, pero yo creo que también, o sea, sabe mal en el sentido de decir, es que es, es parte de la, de la historia, ¿no? Es como, como en el Bob Graham, uh, yo creo que Bob Graham tiene sentido por, por, uh, por también lo que hizo Billy, uh, Billy Bland allí, ¿no? Y, y, y el Cervino pues es, es eso, es el récord de, de Bruno, ¿no? pero también yo creo que quizá el yo haberlo intentado y batido pues también le dio más, uh, más publicidad y más valor a lo que él hizo, que fue impresionante. Y sí que la verdad es que uh, no hay una rivalidad, ¿no? De hecho, él fue el primero que cuando le dije quiero intentar hacer eso, que, que vino, a, me explicó pues a algunos consejos, me explicó a él cómo lo había preparado, cómo lo había entrenado, me dio los contactos con los guías de ahí Servinia para si me querían ayudar y, y fue el primero que, que estuvo allí cual día que, que subí, um, pues que estaba allí y la verdad es que lo clavó a el tiempo, yo, que eso yo flipé, que, que sabía exactamente lo que, lo que iba a hacer ¿no? y, y yo creo que es eso lo bonito, es que, que nos podemos ayudar y, y a mí me gustaría ahora que hay jóvenes pues a, que empiezan a subir fuerte pues por intentar a mí, y darles consejos, porque ves las cosas que quizá tú pudieras mejorar ¿no? y decir, Ostras, pues si hubiera hecho así o si esa persona entrenaba de esa forma, pues quizá lo pueda batir y lo pueda batir así. Y eso hay que decírselo y explicarlo, porque lo bonito al final es que, que los récords se vayan batiendo, que, que las nuevas generaciones pues vayan aportando cosas nuevas. Me, me, me considero yo un, un, un joven talento en bruto, solo tengo 38 años. Si me afeito un poco más, yo creo que puede colar, así que te voy a tirar de ahí ¿no? y cuando, cuando tenga dudas llamaré oye Kilian, soy el, el joven talento casi cuarentañero, dame unos consejos. Mira, en, en esta entrevista Señora. voy a intentar hacer un poco como Tarantino en Kill Bill, que hizo dos partes, una primera parte que fue como muy violenta, aquí no va a ser violenta, ¿eh? vamos a intentar que sea eh, divertida, entretenida, motivadora, y cuando todo el mundo se esperaba una segunda parte de tal, hizo una parte como súper poética, a mí, eh, en esta entrevista me gustaría también hacer dos bloques, esta primera parte entretenida, motivadora, divertida. Y una segunda parte, te lo tengo que confesar, cuando uno ve tus documentales, aparte de la admiración y de quedarse flipando y de decir wow, hostia, hay momentos que evidentemente también son muy motivadores y te, van, te dan para querer superarte, pero hay algunos momentos eh, que son realmente tristes y yo, viendo tus docos, me he hartao de llorar, ¿eh? No, no, bueno, al final eh, es como todo, ¿no? Que, que, que la vida está llena de, de altibajos y, y de contradicciones y yo creo que lo importante es, es mostrarlo de forma transparente, ¿no? No solo mostrar lo que es bonito y lo que sale bien, sino que mostrar la, la realidad, que son estos altibajos. Vamos a dejar esta parte más triste para la segunda parte. Esta primera la vamos a centrar en el Path to Everest que es uno de los documentales del Summits of my life que por cierto dejamos aquí abajo el link para que durante todo el día de hoy hasta las 5 de la tarde os podéis apuntar para verlo en abierto. Este es un documental de pago pues tenéis hasta las 5 de la tarde dándole hoy sábado aquí al link inscribiros para poder ver eh, luego durante todo el domingo este, este documental que es una pasada que es ah, piel, de, piel de gallina eh, total y absolutamente. El proyecto, para contextualizarlo, es que de repente, bueno, tú decides que quieres hacer el Everest tan rápido como sea posible, yo entiendo que inicialmente cuando quieres ir solo tienes pensado subir una vez. Subes una vez, hay un poco de problemas de estómago, y de repente dice, pues ya que estoy ahí, en seis días subo una segunda vez. Cuéntame toda esta locura, Kilian. Um, bueno, a ver, al final la historia... Claro, el proyecto, digamos, empezó en 2012, ¿no? Que empecé a darle forma o a imaginar eso. Y yo entonces, en ese momento, sí que venía mucho de la competición. Y para mí competir era, era un cronómetro, ¿no? Tienes que batir el récord, tienes que ir a esa velocidad, tienes que hacer ese tiempo. Y, y es verdad que durante, durante el proyecto, y gracias a haberme encontrado pues, con personas como Seb como Vivian Bruxelles, como Jordi Tosas, Corominas, pues esa mentalidad también fue cambiando, ¿no? Y sobre todo en los últimos, um, uh, en los últimos años, pues el cronómetro ya era más una consecuencia de, de la forma de ir, ¿no? Para mí, uh, cuando fui a la Verés, lo más importante era intentar subir desde, desde el pie de la montaña hasta la cima por por mí mismo, ¿no? Es decir, pues sin sin ayuda, sin ninguna ayuda externa, sin pues uh, el uso de, de porteadores, de cuerdas fijas, de, de puntos de, de asistencia, digamos, uh, o depósitos de material. Y entonces uh, el, el tiempo, evidentemente me gusta ir rápido, pero era secundario en el sentido de que si querés ir a fondo, pues uh, puedes utilizar a uh, uh, Cuerdas fijas, a, o, bueno, oxígeno, eso ya es más tipo dopaje así, pero bueno, podrías utilizar eso, podrías tener gente en la montaña con, con material, ¿no? Pero era intentar, pues decir, mira, pues quiero ver si yo soy capaz yo mismo de subir a la montaña de una, de una tirada y ¿eh? por así va rápido. Y entonces sí, que fuimos allí, bueno, fuimos tres años ¿eh? también. El primer año hubo problemas, un terremoto, el segundo año. Hubo problemas de condiciones, avalanchas y tal, y ya el tercer año que fuimos, pues las condiciones eran buenas. Y, y sí que subí, y la primera vez pues tuve problemas de, de estómago, y que bueno, es, es algo que es molesto, ¿no? Pero bueno, no es algo que te mate, ¿no? Tampoco, entonces cuando bajé abajo, mmm, estaba más o menos entero, y, y sí que... Eh, claro, teníamos el vuelo pues, para volver a casa mmm, siete días más tarde. Y mmm, yo, a mí, pues estar en un campamento base jugando cartas o ir a hacer turismo en, en Lhasa no es lo que... No, no es lo tuyo, No es lo mío. Y entonces estás ahí y dices, pues tenemos, mira, seis días antes de, que, antes de volver a para, para casa, ¿qué podemos hacer? Pues bueno tienes permiso para la montaña y, y entonces ya empecé a pensar pues oh, puede ser interesante ver si el cuerpo recupera cómo recupera si es posible pasar tantas horas a esta altura y así y fue saliendo la idea de decir sería interesante volver a probarlo y, y al final fue esto en esta segunda vez eh, tanto la primera como la segunda primero sube sin arnés sube sin teléfono satelital eh, porque quieres hacerlo de la manera más pura, tomar tú las decisiones, etcétera. En la segunda vez, además, que esto es algo que cuenta tu madre, y a mí me tiene flipado, tanto en ese docu como en los demás cuando la escucho hablar, que dice, no, no, nosotros ya sabemos que si está ahí, lo va a probar una segunda vez. No nos va a avisar para que no nos preocupemos, pero sabemos que, que si está ahí lo va a intentar. Con lo cual estamos todavía más preocupados. Tú decides que ahí subes una segunda vez y que te vas para arriba, digamos, con, con, con estos riesgos. Bueno, los riesgos son los que, los que hay. A ver si ya sabes lo que te vas a encontrar ahí arriba, ¿no? Al final hay que intentar ser lo más cerebral posible uh, y, y, y saber, pues, lo lo que te vas a encontrar. Yo era muy consciente de que con los dos riesgos grandes que había eran uno, el frío, y el segundo era los edemas, ¿no? Y yo iba tirando y decía, bueno, mientras vea que estas dos variantes pues no me puedan afectar, todo lo otro que pueda venir solo son molestias, ¿no? Es así, pues, evidentemente no, no estás... A, Disfrutándolo, ¿no? Cuando, pues, a, a, con la gastronteritis o no estás disfrutando cuando se hace de noche, o, o si te haces un poco daño, pero no son cosas tampoco que, que te afecten más allá de, de, del sobrevivir, ¿no? Y, y entonces vas, vas a ir tirando. Y yo creo que sí que es mejor, pues, no, no decírselo a, a la familia así, así es el problema de hoy, estamos demasiado comunicados. Hay, hay demasiada comunicación, parece que a veces pasa que te vas de casa, y, y dices, pues salgo un rato a, a correr, ya volveré. Y pasan 5 o 10 horas porque te has ido liando, había otras condiciones, y subes y bajas y tal. Y, y hace unos años pues no pasaba nada, ¿no? Porque, total, había un teléfono en casa y ya está. Y ahora entre, parece que estés 10 minutos desconectado y, y ya, ya, ya te haya pasado algo grande, ¿no? Yo soy más optimista y de decir, bueno, mira, no news, good news. Es decir, si sabiendo que vas a una montaña grande, pues con, si comunicas una vez a la semana diciendo todo ok, yo creo que ya, ya es suficiente. La verdad, ahora que dices esto de la comunicación, hay un momento que también me dejó uh, ahí tocado, que es cuando, cuando habla Emily, tu pareja, campeona del mundo de montaña también, es decir, alguien que evidentemente sabe, sabe, te conoce perfectamente y conoce perfectamente lo que haces y los riesgos, etcétera, pero también puede estar tranquila, pero hay un momento en el docu muy duro que se la ve, bueno, pues, llorando y preocupada, que dice, no, no, yo hubo hubo momentos que, que realmente, pues estaba preocupada por las horas que estaba tardando que le a en volver y pensaba que algo había ido mal. Eh, este sufrimiento, este miedo, este, todo esto, eh, tiene que merecer la pena, porque si no, no lo haríais, ¿no? Creo que, que es ese esfuerzo y esas condiciones que lo hacen difícil que hace que cuando lo consigas pues la satisfacción sea, sea más grande y sin duda, a ver, a, también Emily allí estaba muy preocupada y así, pero dos semanas antes estábamos en el Chou y también me, meto un, me metió un susto bueno, que ella bajando también íbamos solos y, y bajando una pala de nieve se cayó y bajó 100 metros, perdió el piolet y al final consiguió pararse, pero el susto que me dio también fue grande, o sea que se van repartiendo por, por todas partes, ¿no? No, pero, a ver, uh, quizá lo estamos uh, banalizando y, y, a ver, sí, hay riesgos, evidentemente, y, y sabemos a lo, que, a lo que jugamos, pero también hay que pensar, yo lo digo, uh, ahora mismo uh, que, que teniendo, pues cuando hemos tenido nuestra hija, pues ha habido mucha gente que me ha preguntado si eso ha cambiado mi manera de ir a la montaña, de, asumar, de asumir esos riesgos. Y la verdad es que, que no lo ha hecho, pero sí que lo ha hecho en otros, en otros riesgos ¿no? que, que quizás estamos más acostumbrados a asumir, como cuando conduces y, y pues, puedes mirar el móvil o vas más rápido, o, o cómo comemos, a, a, a, que puede producir pues, enfermedades a largo plazo. pues so, Esos son riesgos también que quizás estamos muy acostumbrados a ver. Y en la montaña, pues si lo miras fríamente, no son más riesgos a los que estás tomando. A mí hay una cosa que me tiene flipado cuando he visto tus docus, que es mucha gente dirá ah el tío este loco que corre por la montaña, eres un friki de los excels, de las libretas, de estudiar al milímetro, eh, pues eso, los perfiles, los tracks, para que esa asunción de riesgos que mucha gente puede pensar de, bueno, este vaya a ir la no, no, lo tienes todo súper pensado y milimetrado, para que no haya más riesgos de los necesarios. No, sin duda, al final es igual que el entreno, ¿no? El, eh, para estar en forma no es solo salir a correr como un loco y ya te pones en forma, ¿no? Hay que saber uh, programar, hay que saber hacer las buenas intensidades en los buenos momentos, hay que saber, pues, cómo funciona tu cuerpo, cómo tienes que descansar, cómo tienes que. Hay, hay mucha ciencia detrás, ¿no? Y hay que, hay que conocerlo y hay que planificarlo bien. Pues lo mismo en la montaña y hay que conocerse, primero, conocerse mucho a uno mismo, de decir. Pues mira, esos son mis puntos fuertes, esos son mis puntos débiles y, y ser muy honesto, ¿no? no querer a, a sobrevalorarse, porque aquí es donde, donde realmente podemos, a, podemos liarlas y si pensamos que podemos hacer algo que, que realmente no somos capaces, pues seguramente en la montaña pues te, te vas a morir y hay que ser honesto con sí mismo y luego pues… A, pues planificar bien, saber dónde qué es lo que puedes encontrarte, cuáles son los peligros, cuáles son las, las opciones, si pasa algo, ¿qué, ¿qué voy a poder hacer? Porque problemas siempre vienen y lo que hay que hacer es tener una libreta de recursos muy grande para poder solventar pues, todo eso que, que vaya llegando. Para la segunda parte de la entrevista... Vamos a, a, a ver toda, todo esto, la asunción de riesgos, eh, cómo hacerlo, los miedos, etcétera. Pero en esta primera parte que, que, que tocaba eh, lo alegre y lo, lo divertido... Sí, sí, hemos, hemos, nos hemos desviado. Ya. Es que es, es imposible no saltar de una cosa a otra porque yo te digo, eh, o sea, ahora haría cuatro documentales seguidos solo hablando contigo por la curiosidad y las ganas de saber todo de Kilian. Entonces esto no podrá ser, pero oye Kilian, tú eres un poco gafe, ¿eh? ¿Qué hace? Sí, sí. Hombre, vas en seis días dos veces al Everest y las dos veces cuando llegas arriba es de noche. Coño, pero... Ah, sí, ¿no? Eso sí, sí, sí. Bueno, había, claro, había una parte programada en el sentido de, de cuando vas solo o cuando vas en este estilo pues no quieres cruzarte con, con mucha gente para no tener problemas de, de embotellamientos, no tener problemas a, que al final si te tienes que ir parando porque hay gente con oxígeno que va, que va más despacio o que no puedes cruzarte, pues esto puede ser un, una problemática grande, ¿no? Yo sí lo que quería era subir para llegar a, a la parte final de la tarde, digamos, porque la gente normalmente pues sube por, por la mañana y era evitar eso, pero sí que la verdad es que lo que decía antes, pues los problemas siempre van llegando y, y las dos veces pues a, arriba llegué de noche. Oye, en la primera vez que subes con los vómitos, con el tema del estómago, con el mal de altura, etcétera hay un momento que llegas a decir, no, no, estoy aquí, que cada, cada cinco minutos tengo que, me, me quedo dormido, eh, porque ya casi siesta si de un minutillo y a seguir otra vez. Ahí imagino que, que claro, que llegas a tener alucinaciones donde, no sé si llegas a, dister, a discernir de lo que es real, de lo que no, y, y, y, y cómo lo haces. No, alucinaciones um, no tuve, y de hecho son, son puntos, ¿no? yo creo, que, que te indican lo que es el, un edema cerebral y, y, y que hay que escuchar mucho y decir, no, es que voy para abajo. Y allí básicamente el, el problema grande fue que, claro, ya cuando vi que tenía diarrea, mmm, dices, bueno... Um, continuo o tiro para abajo, ¿no? Y dices, bueno, es que ya, ya llevaba pues 27 kilómetros desde que había salido. dice, ostras, que ahora volver abajo y, y tampoco está tan lejos de arriba, pues mira, sigo para arriba y mientras no haya lo que decía antes, el edema o esos signos que te dicen hay que tirar para abajo, pues voy siguiendo. Y claro, al, al tener diarrea, con, con el mono de plumas y toda la parafernalia, <ríe> pues es un poco complicado, ¿no? Digamos, y entonces <ríe> la única solución... A no, práctica, te, es decir, ¿te cagaste encima? No, no, no, al contrario, dices, en, en vez de, para, para evitar cagarme encima o, o para tener que ir quitándome el mono cada dos por tres, pues dejas de comer, ¿no? Ah, dices, dejo de comer y así ah, voy a tener rampas en el estómago, pero no va a salir nada. Y, y claro, lo, el problema de, de eso es que, que luego coges una, una hipoglucemia, vamos, imagínate, pues estás allí treinta y pico horas andando a, a, con esfuerzo intenso sin, sin comer, pues, pues la hipoglucemia es, es buena y por eso, claro, llega reventadísimo. y vas cansado. a guapa, guapa. Bueno, ahora hablabas del de tema de vigilar mucho el edema cerebral. Dejamos para la segunda parte un momento que, uff, que a mí me dejó acojonado, que es cuando estáis en la preparación. Creo que estáis SEP y estáis con Jordi Tosas, Y en el momento de bajar para abajo, eh, aparte de que pilláis avalancha, etcétera, os dais cuenta que, que Jordi va con, con un edema cerebral y en ese momento llegáis a decir, wow, una, ¿cómo salimos de aquí? Y dos, cuando llegáis abajo, creo que eres tú que lo dices, que dices, bueno, qué bien saber que hemos sobrevivido. Sí, hay, hay momentos que, que, que tiene suerte, digamos, que... Tomas las decisiones buenas, uh, por lo que decía antes, de tener una libreta de recursos amplia, pero también hay una parte de suerte y eso en la montaña, yo creo que cuando vas a hacer expediciones de, de este tipo, pues hay, hay una parte que es, que es así. Bien, pero esta primera parte la acabaremos alegres y la acabaremos sí, contentos. Oye, Kilian, mira, um, hay cosas que se te dan muy, muy bien. Está claro que la montaña se te da muy bien, que los retos se te dan muy bien... Luego hay otras cosas que la gente quizá no sabe, que no sé si es lo que estás haciendo ahora, que es dibujar. Dibujar se te da muy bien a ti. No, muy, muy bien no. Uh, sí que hice bachillerato artístico y siempre me ha gustado dibujar, pero, pero me defiendo, digamos. O, o, o, o lo que dibujo puede tener, tener cierto sentido. En el papel que veo que no estarás dibujando ahora. Ah, no, no, estoy... voy anotando cosas o ideas o cosas así. Ah, muy bien. ¿No estarás haciendo la lista de la compra? No, no, tampoco, <risa> tampoco. Pero hay una cosa que sí o sí yo me atrevo a decir que se te da muy mal porque te he visto y te he escuchado hacerla, que es cantar. <risa> Sí, sí, y, y no voy a cantar aquí en directo, ¿eh? Bueno, mira, a ver, yo te voy a lanzar, porque te he escuchado cantar esta canción, yo te lanzo la primera frase y tú la sigues. Hombre, yo me tiro a la piscina, Kilian, tú te tienes que tirar también. Bueno, bueno, vamos, vamos. Venga, espérate. <coughs> claro, y ahora tengo la ventaja que he podido ensayar, pero aún así... Venga, voy para allá, ¿eh? Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces retumbaran las montañas y escucharán, ostras ahora, la voz adormecida. Y escucharán la mente social adormecida. Pregunta, tema música, yo, yo soy, en estas cosas soy muy obsesivo y muy, eh, cuando me pongo una cosa me entra en bucle y yo me he llegado a estar haciendo una carrera de 10, 15 o 20 horas con una sola canción en repeat. Tú esto lo has y esto es una putada, a... es una putada muy grande. <ríe> Y, y, sobre todo, las carreras largas, que, que normalmente el cerebro ya empieza a ir un poco mal y, y solo te acuerdas de una estrofa. ¿No te ha pasado esto? Yo, en una carrera, en la Madrid-Lisboa, que estuvimos 55 horas, estuve con una sola canción en repeat y no llegué a aprendérmela. Imagínate si soy burro, pero en cambio, venga, ahí tenía Betusta Morla en repeat una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces... ¿Hasta qué punto para ti, en los entrenos y en las carreras, y también ¿eh? en ese punto de motivación la música es importante. Mm, bueno, sí, sí que en entrenos o así, sobre todo cuando hay que hacer el, el volumen, ¿no? Digamos que el, el 80% de, del entreno que, que hago al año es, es de ba, baja intensidad y eso quiere decir pues, que son unas 800 horas al año que, que vas al monte a, a, a una intensidad de que puedes ir hablando, de que, que vas disfrutándolo, ¿no? Y en ese tipo de entreno, pues hay días que son muy guapos y que hace bueno y que te estás motivando y así, pero también hay muchos días de lluvia, de mal tiempo y que no tienes ganas y que te pones un mono de, de, de trabajo ¿no? y sales a, a, a correr. Y, y, a, y en esos momentos yo creo que sí, que llevar música o podcast o cosas así, pues es, es básico o, o al menos que te hace pasar esas a, dos, tres horas a más amenas. Kilian, tú... Muchas gracias, placer absoluto, aquí queda la primera parte de la entrevista, os dejamos aquí abajo el link para que podáis ver este Path to Everest, tenéis hasta las 5 de la tarde de hoy sábado para inscribiros y luego tendréis todo el domingo para verlo en abierto, la verdad es que os vais a divertir, os vais a reír, vais a ver aquí el cantando. Eh, pero también os vais a emocionar, vais a reflexionar y en algunos momentos yo creo que vais a conocer a un Kilian que los que no hayáis visto este documental os va a dejar acojonado, la verdad. Eh, Kilian, muchas, muchas gracias y nos emplazamos no, para la segunda parte de la entrevista. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos. Venga, somi, vamos para allá.